La próxima canción, la última canción es, es, es de un amigo que no, que no, no estaba aquí, que es Dios Dino Raso y un Fem nostra el carré, que es hagamos nuestra las calles, tomemos las calles, porque son nuestras. No de irse. Y es una canción en perla. Un disculpe, señor, dónde me un es que A contas si, que pudieras, pero en esta canción, se me importó para llevarnos. Toda la siempre y me la en aquel modo. Tú no tienes la perro por ahí. tú Pedro, cara no por Y no a ha de cambiar. Profe, subí bien más Oh Señor, me saber si hay algún perro que no me olvido de unir Para que pueda, pero lo tengo Se me puso un mal cuando, Pero a la gala Se pregunto si de vida divina la llevo. Y tú daré Más ver el amor Una gran copa fleca de romance Y la sensación Y tú se disfrutó oh, oh. Y tú daré Más ver nuestra amor Y nos trae no podrán ver a de cambiar, propenso que tú serías más a vamos a ir, que tenemos que. ¿Quieren molerar el teatro? ¿Quieren molerar Bueno, bien, así tú, sabemos yo. Perliz, hasta que Putin me sentía que esta canción Se repotó un balaje en cuando Pero a la cara te pregunto si de brindar Y viva en aquel mon Y tú en del amor Una trampa flecha de rumás Y la sensación Desde ahí es un y no podrán vernos por amar y necesitas cuesta. Allo ha de cambiar, Yo es que puse ya es más atar. Oh, Señor, me agradaría saber si hay algún bebro, Se me en un en cuando Para vagar te pregunto si de brindar mi vida en aquel mundo Tú la el amor Un atracto para te que arreglar Y una sensación Que es belleza y todo Y tú la arena El no pudrante. Yo de cambiar este lugar. vuelvo. La la la, la la, la, la, la, Yeah